Muy buenas a todos Aquí vuestro youtuber favorito Bandolero7.0 Bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en la tienda y traemos un nuevo mapa gratis ¿Vale? Croco Island Vamos a verlo Una que lo he visto, no hay que descargarlo y todo Pero bueno, digo pues lo voy a traer rápido al canal 30 aspectos y un mundo, ¿vale? Ciudad, divertido, una isla, construcción, fiesta, ¿vale? Minijuegos, juegos de rol y un jugador Pues tiene muy buena pinta, ¿eh? así que vamos a ver, vamos a descargarlo tenemos 30 aspectos y un mundo recordad que está gratis en la tienda de Minecraft ahí está descargamos venga, vamos a ver a ver si quiere descargar ojo que no descarga Ojo que no descarga. Vamos a ver. ¿Por qué no descarga? No entiendo. Debe de haber algún Error. Vamos a ver. Cero kilobytes. Claro, es que por eso no... Qué raro, ¿eh? Debe de haber algún error o algo, algún bug. Cero kilobytes. Vamos a ver. Dragones, ese sí que tiene que molar, a ¿eh? ver De mucho token Aquí no sé si saldrá Estos son los que yo tengo, ¿vale? Es que no va a salir Bueno Y gozo en un pozo. <risa> La tela con el... Con el Lacoste. Es que es muy raro porque pone 0 kilobyte Es lo que me... A 0 kilobytes. descargar contenido. Claro, pues eso no... No va a descargar nada. Bueno, a ver si... Próximamente lo actualizan o algo. ¿Es el caso que no han actualizado el, el Minecraft? Llamando toda la aventura. Creo que la espera. Explora el parque temático de la Costa Tropical. Vale. Y diviértete con una serie de minijuegos. Juega el tenis también. Diseña tu, tu propia pista. En fin. Cuenta los artículos perdidos de Mr. Cross. Una caza Scavenger. Completar edificio... Bueno, pero no podemos jugar Es una lástima No podemos hacer nada ¿Vale? <ríe> Al menos ya sabéis que lo tenéis en la tienda Aunque no se pueda descargar, de momento Cero kilobytes, no sé ¿Vale? A ver... El contenido... Algún problemilla habrá, digo yo Tenemos problemas técnicos, dice 78 78 mundos que tengo, poca broma Y 22 aspectos, tengo más de 22, pero bueno Hola David, bienvenido Si veis alguno que, que queráis que suba al canal, pues me lo decís La mayoría lo he subido todo este se puede actualizar. En el de corredor de fallo. No es lo que queremos. luego Aquí está el de Croco Island. Está aquí, tío. Pasa que no puedo descargarlo. Va a que kilobytes. No sé qué leches. Un poquillo esto. Ya que paga, no va muy bien esto, eh. Una tienda falla tela, marinera. Pero bueno, ¿cuáles me faltan de qué? El que me falta, a ver, si es que lo tenemos aquí en mundo, eh. Yo no sé, dice lo de. ¿Qué va fatal esto? Ahora no puedo... A ver, todo... Ahora sí, ha cambiado. Tenemos ahí aspecto y de todo. Pero no me deja tirar para la derecha. ¿Se queda ahí en propiedad? Propiedad. Mundo. ¿Cuáles te faltan de minijuegos de esto? No son minijuegos, son... ¿Son mundos? te puede ahí... Pero es que va fatal esto, tío No puedo hacer nada oh. Vaya tela A ver, está aquí, pero Este es el que intento descargar Croco Island, que ha salido nuevo, ¿vale? De la cos. Que viene con, con 30 trajes Y un mundo, pero no puedo descargarlo Me doy, pero pone 0 kilobyte. No tiene ningún contenido, no tiene peso el archivo. Entonces no puedo descargarlo. Y es una lástima. Qué raro, es la pena es que me pasa eso, ¿eh? Que no me de descargarlo, sí, pero lo de 0 kilobytes y todo eso no, no me ha salido nunca. Bueno, es una pena. Que esto de que lo cambiaron aquí otra vez. No. No acaba esto de funcionar bien. Ahora sí puedo bajar aquí abajo. Vale, vale. Ahora sí puedo. Venga, voy a poner los mundos. Sí, es muy raro, ¿eh? La pena es que lo, que lo veo yo esto. Que no te deje... Está aquí, lo ves, el Croco Island. Voy a intentar actualizar este, el de corredor de fallo. De Glitch Runner. Del Parkour. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Ay, importando. Vamos a ver. Sí, mira, mira cómo carga la, la barrita de descarga. Así que. Carga completada. Mira, me lo hace ahí unas cosas muy raras también, ¿eh? Está haciendo ahí unas cosillas muy raras. No parece que vaya muy bien el Minecraft. Está todo el mundo descargando el, el Croco Island ver, está aquí, lo podemos crear, ¿vale? Pero no es lo que quiero Bueno, ya lo hemos actualizado Roblox, pero si es que Roblox no lo tengo yo Está aquí el Biblo, ese, pero Roblox no lo tengo yo Ni sé jugar yo a Roblox Eso <risa> es Adrián el que sabe Yo no tengo ni idea Otra vez he cuidado, ¿lo ves? Ya no puedo bajar aquí abajo A los mundos se queda yo esto, tío La tienda y todo Ahí estoy yo El vestidor ajuste jugar Que no me va a dejar yo le, yo le voy a dar, pero no me va a dejar Vamos a ver Crear nuevo Este es el último que juega, la leyenda de Niza Vale Supervivencia, este estuvo muy bien el de los ajolotes El wifi, no creo No creo que sea el wifi Vamos a ver Estas Son las plantillas, ¿vale? Aquí le llaman plantillas El redstone, lecciones de problemas No sé qué, la revolución neolítica Eso no me gustó mucho Esperaba algo más Vamos a ver, volvemos otra vez aquí Esto es lo nuevo que han metido aquí En la tienda esta y no acaba esto de funcionar muy bien, ¿eh? Venga, vamos a ver. Si vemos... Algo más. Que podamos cambiar por ahí. Actualizar o algo. Hardcore. Si... Si no sé jugar al survival. Creo que ahí lo tenemos. Vale. A ver si vemos alguno para... Para actualizar o algo. Que los demás los, los tengo todos y los que no... Este, por ejemplo, lo subí al canal de Bloom. O Entonces sea, Por eso no lo tengo para descargar. Pues ya lo jugué. Así crearía sin interés. Ya, ya. Si a mí lo que me gusta es subir los, los mundos gratis que salen al mercado, a la tienda. Para que la peñita se lo descargue y aproveche y se los descargue la biblioteca. Yo soy muy malo jugando al Minecraft. Vale. Guardería canina, que no lo terminamos Ahí el de los perritos ahí Llegamos bastante lejos, desde luego Este sí me gustó bastante El Seaside Story Vale Este también ha tenido bastante éxito En el canal, Juego de biólogo Marino Ahí la Jolote El primer episodio, sí, los otros dos Que he subido no han tenido mucho éxito La de la Inspiración Hay un montón, todos estos mundos son míos Todas estas plantillas tengo ¿Vale? Este también lo subimos hace poco, el de Puma Que por eso se ve que están haciendo ahí Las, la, las compañías estas de, de ropa deportiva y eso Pues están haciendo ahí sus su negocios con Minecraft de Puma Bueno Al menos ya sabéis que está para descargarlo No, que os deje probar vosotros ¿Tú lo tienes el Minecraft David? ¿Lo tienes? Mira, el Great Danger. Este también lo estuvimos jugando, tampoco lo terminé. Vale, este de las mazmorras. Estaba bien, este de las mazmorras, no estaba mal. Me gustó este. A ver, actualizar. Me Hemos metido más cosas. Horda, horda de muertos vivientes. Dios que la lío. Me he venido aquí para la izquierda. Quieto. Ahí. Horda de monstruos muertos vivientes. Están atacando el castillo. Protege y libera el castillo de los invasores con la ayuda de trampas. Arma mágica y tu fiel compañero Un dragón que llevamos Lucha contra zombies, peluches, muertos, vivientes Y muchas criaturas fantásticas más Monstruo, castillo, magia, zombies, fantasía Acción, ataque y defensa Jugadores y un jugador Es lo, lo suyo, pues lo vamos a actualizar pues eso es nuestro, venga Si sí, hombre El Playstation Network lo, lo tendrá Lo que no tiene es el PS Plus para jugar online eh, pues mira a ver si te lo puedes descargar el ¿No ves? Ojo, este tampoco me deja 0 KB, me dice, tío ¿No ves? Este tampoco debe haber algún error Porque me pone 0 KB Y el de antes sí lo ha, sí lo ha actualizado El Great Danger no me deja Me las tumbas en peligro Mira a ver, mira a ver si te lo puedes Descargar y me ayuda Vale que no sé Cero kilobytes Entonces pues no, no actualiza Normal y al menos ahora nos ha bugueado mucho esto Y podemos seguir mirando por aquí El robot de mate Este no lo he probado ¿eh? <ríe> Este está muy chulo también el, de, el del regalo Este está muy bien Supervivencia del regalo Este lo podríamos hacer otro día Este está muy bien no quiere gastar dinero en eso. Ya, ya, pero si, si es gratis. Te metes en la tienda y, la, y te lo descargas. Vale, todos estos son gratis. Todos esto me lo he descargado yo gratis. Bueno, no veo ninguno más para actualizar. Lamentablemente. Este es el último que tengo: 78 mundos. Poca broma. Creo que estamos con todo porque me están saliendo los, los skins y todo. El año cuesta, pero eso es el Real Plus o lo que sea. Todos estos mundos son gratis. Puedes jugar tú gratis en. Va a la tienda y te la descargas gratis. En su momento me los descargué yo. Ahora no sé si te dejará. <ríe> pues nada, chicos. Este es el nuevo también, una nueva actualización de las cuevas y de los acantilados Que no, que no, hombre, que está equivocado, David y el PSP Plus para Play Store, que no, que no El PS Plus es solamente para jugar online Con otros jugadores Pero para tú jugar aquí y entrar a la tienda y todo, esto no necesita dinero ni nada, hombre bueno, este sí que tiene que ser chungo, ¿eh? División con fractales Nada, si yo te decía para que probara a descargarlo A ver si te dejaba El Croco Island ese ¿Qué otra cosa? No podemos hacer Tendría que salir del juego Volverlo Volverlo a iniciar Vamos a ver. Este está muy bien también, ¿eh? el de constructores y biomas. Este lo pueden probar otro día. Es que ya os digo, hay muchos mundos que aún no hemos probado. Y pueden estar bien. A ver si encuentro el Great Danger otra vez. Para intentar. Si me deja o no. Si no, pues nada. Ah, no lo veo, el Great Danger. Aquí está. Me diga 0 kilobytes. Míralo. 0 kilobytes. Este está bugueado también. Greydang en la actualización. Hola, pollete. ¿Cuánto tiempo? Bienvenido, campeón. Vamos a ver. Este de aprende a construir torres. Este es de torres. Aprende a construir torres. También está muy bien. Lo probé una vez, pero dificilillo, ¿eh? Vamos a ver. Ok, David Pues este no deja actualizarlo, ¿eh? El Glee Runner Este es el que no nos deja descargar Que no tiene... No tiene peso el archivo Venga, dime que sí Nada, tío, se ha ido <risa> ¿Dónde se ha ido? <risa> Madre mía Se Danger, <risa> estamos bugueados. Esto no encuentro el crocodile. Aquí está, es de tenis. Todo, a ¿eh? yo lo intento una vez, una y otra vez. Que gran juego, eh. <risa> Nada, cero kilobytes, ¿no? No, no, no, nos deja, no nos deja vale, debe haber algún error, ¿vale? El Croco Island Y no os puedo poner el vídeo porque me manda el internet y se, y se corta. Se corta el vídeo nu nuestro Al Fortnite, ¿no? Sí, sí. Lo tengo ahí pendiente también. Podría echar ahora una partidita al Fortnite. Ya que no nos deja jugar Minecraft, al Croco Island. Bueno. Pues ya lo sabéis, chavales Ahí lo tenéis, la tienda, ¿vale? No, no me deja descargarlo, no sé si alguno de vosotros os dejará Si es así, dejármelo ahí en comentarios, ¿vale? Y al menos que me que tenga algo de información ¿Vale? Yo lo he dejado ahí Para que sepáis que lo tenéis para descargar El Croco Isla, aparte del Puma que vimos el otro día de Las carreritas de Puma y tal Aquí tenéis, Croco Isla Puede estar muy bien, ¿Vale? Bueno, pues ahí nos vemos en el Fortnite. Ahora, chavales. Un saludito para todos, Peñita. Cuidarse mucho. Chao, chao. Y cuidado con la. Con la tormenta de arena. Cuidado, no respiréis mucho. Chao. Cuidarse mucho. Bye, bye.